Nadie nos detendrá, vamos a llegar hasta la cima encontrar Diferente realidad, diferente realidad Es lo que busco al caminar Nadie nos detendrá, vamos a llegar hasta la cima encontrar Diferente realidad, diferente realidad Es lo que busco al caminar el cielo sigue oscuro, no puedo ver el camino Pero traigo un ritmo único de mi estilo Escuchando melodías bajo las gotas de la suave llovizna Que humedecen alrededor de las colinas Un viaje corto pero cierto Siento el viento soplar todos los malos momentos Solo quedo yo mi acompañante y el paisaje Olvidando todo lo que no es importante Nadie nos detendrá, vamos a llegar hasta la cima Encontrar diferente realidad, diferente realidad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 A llegar hasta la cima A encontrar diferente realidad Yeah Esta parte la improviso Porque la letra me quedó un poco fea Pero lo hice a propósito Para poner partes de otras letras Yeah Tantas personas luchando por sus sueños Cada uno tiene objetivos que son diferentes al resto No tengas miedo, te apoye quien te apoye La esperanza hasta el cielo y que nadie te derrote Lo has comprendido, lo que has vivido, un solo camino Desde que eres niño, la gente te dice no puedes hacerlo Tranquilo es en vida, puedes saberlo yeah. tú puedes saberlo oh. Nadie nos detendrá, vamos a llegar hasta la cima a Encontrar diferente realidad, diferente realidad